Si eras madre en la antigua Roma, el terror llegaba por la noche. En plena oscuridad, un chillido rompía el silencio nocturno. Más te valía tener puertas y ventanas cerradas y tampoco abrirlas para mirar, pues entraría como un vendaval, dañando todo a su paso. Pero, ante todo, necesitabas protección, como el ajo. Si no, atacaría a tu hijo, narcotizándolo con su leche y alimentándose de sus órganos, mientras la sangre empapa su pico. Esta es la estrige, la forma espectral de una bruja que separaba su alma de su cuerpo para atacar.